Bien, ahora os voy a plantear una preguntilla para que lo hagamos aquí. Esto que tengo aquí es un pequeño directorio con código fuente. Ahí hay un makefile, pero vamos a suponer que no está. No hay makefile, no está ahí. Y tenemos un código fuente que nos han dado, uno cualquiera. Nos hemos bajado una librería, nos hemos bajado a alguien que ha hecho un código, lo que sea. No hay makefile y hay un montón de ficheros que están en esta carpeta src. Un montón de ficheros. Y yo quiero compilar esto. ¿Qué hago? No, no tengo makefile y no me apetece, porque además son... Unos cuantos ficheros. No me apetece crear un sí. makefile. ¿Qué hago para compilar eso? GCC seguido, compilar. Sí. GCC seguido de los ficheros que quiero compilar. Así a lo bruto. Yo pongo así. GCC seguido de los ficheros. ¿Algo así? Asterisco.cpp ¿Qué Asterisco Falta el menos O. Vaya. Me tengo que meter el directorio en el de la carpeta. <risa> en, el de la carpeta. <risa> en SRC, supongo que quiere decir, ¿no? Sí. Todo esto lo estamos diciendo como un poco en... Prueba eso. A ver qué sale, ¿no? Bien, aquí hay distintos ficheros y... Os voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos haciendo cuando hacíamos Amstrad porque os he explicado en un par de ocasiones cómo funciona el proceso de compilación de una aplicación que está dividida en ficheros. El proceso de compilación es que cada fichero se compila individualmente y la compilación de cada fichero produce un código binario pero que no es definitivo, sino que se le suele llamar código objeto. Porque es un código donde todavía las llamadas y algunas referencias a direcciones de memoria no están resueltas. Porque hay algunas referencias que pueden ser a otros ficheros o a otros trozos de la aplicación que no forman parte de ese fichero y por tanto están indicadas en el código objeto como cuando el linker lo enlace, aquí tendrá que poner una dirección que todavía no sé. Por eso el código objeto es binario, pero no es ejecutable. Todo lo que es código se ejecuta y se guarda como el código máquina que habéis visto en Amstrad, pero en este caso código de PC, salvo esas referencias que faltan. Y se hace uno a uno. Y cuando ya se tienen todos los códigos objetos, entonces se enlazan. Y en el proceso de enlazado, cuando se resuelven esas dependencias, se genera un único binario final. Entonces, si nosotros queremos compilar esto, una de las opciones es, bueno, pues que lo haga el compilador. Y eso es, yo, gcc, que en este caso no es gcc, porque es g++, que queremos compilar en c++. G++, y le pongo todos los fuentes, y que se apañe. Bien, aquí tengo unos poquitos, podría hacer eso, ¿vale? No hay problema, pero ojo, si en vez de estos tengo montón de carpetas y tengo un montón de ficheros, ya no es tan viable ponerlos todos. Y aún así, vamos a suponer que yo no quisiera usar un makefile porque lo que quiero es ver cómo lo hago a mano. Quiero compilar a mano. ¿Cómo compilo uno de estos ficheros? Por ejemplo, el primero, c identifiable. ¿Cómo compilo ese solo? Se supone que yo puedo compilarlos individualmente y luego enlazarlos. ¿Cómo compilo ese solo? El nombre del archivo con el cpp. Y el nombre que le quieras dar al output. el nombre que le quieras dar al output. Lo, lo mismo sin la extensión. No sé si voy a hacer esto de forma directa. Voy a, voy a copiar el cidentify al cpp. <risa> Por si acaso. ¿Y qué nombre le quiero dar? Eh, El mismo sin extensión. El mismo sin extensión. ¿Te un... Sin extensión. Pero, ya está. Así estás indicando que no va a ser... Correcto. Correcto, Por eso he hecho un backup. Digo, yo antes de sí, hacer primero... esto... Porque si hago esto... <risa> Exacto. Claro, ahora me dice que ese identifiable sin extensión no existe. Primero, que se supone que no, es, no hay... No hay Inputs, no sé si se habrá cargado el C-identifiable CPP, parece que no, porque ocupan lo mismo. G, ¿no? G, menos O, ¿y qué pongo? C-identifiable, ¿solo? Punto O. ¿Por qué punto O? Porque te suena uno de. Ah, vale, esto está bien. Punto O. ¿Y? Y ahora el original. ¿Ya está? Dale, tenemos un error. Error fatal, pero parece que ha intentado hacer algo porque ha leído el contenido del fichero y nos está dando algo de dentro, ¿no? CICIENTIFIABLE CPP LÍnea 1, 10. Eh, h no existe. Fijaos que aquí pone h y está entre llaves. Y CICIENTIFIABLE está aquí. Yo le diría, ah, está mal el fichero. Tenían que haberlo puesto entre comillas, porque está buscando aquí. No sé si sabéis la diferencia entre llaves y comillas. ¿Cuánto sabéis la diferencia entre meter un, en un include entre llaves y entre comillas? ¿Sí? A ver, alguno de vosotros que me diga cuál es la diferencia. Uh -huh. sistema, sí. y entre comillas buscan en la carpeta o en la ruta que se le ponga. Bien, entre llaves se supone que hay un path establecido, hay unas rutas que es donde él va a buscar en todas las rutas donde hay ficheros de include, entonces una a una él busca en esas rutas a ver si encuentra ese fichero y entre comillas significa que le estamos dando una ruta relativa a la posición actual desde donde estamos compilando de modo que, entre comillas, él coge el path actual desde donde compilamos y busca ahí. Claro, uno dice, pues esto debería ir entre comillas. Pues el problema de poner los paths actuales es que si alguien compila desde otro sitio o que si cambiamos un fichero de sitio, la estamos liando, básicamente. Y si los ficheros que cambiamos tienen a su vez otras rutas relativas, la estamos liando. Mientras que esto, en teoría, si busca en las rutas que están establecidas y eso está en alguna de las rutas establecidas no la liamos no hay problema pero claro cuáles son las rutas establecidas cómo sabemos cuáles son las rutas establecidas eco dólar paz, eco, dólar, paz. por ejemplo eco dólar, paz <risa> ¿tiene pinta de que ahí pueda yo buscar ficheros de cabecera de librerías? no va a ser ahí si no me equivoco uy ¡Qué cosas, no hay man para GCC ni para G++ vaya, en esta instalación algo, algo no está como debería ¿qué le vamos a hacer? GCC y G++ tienen un print search dirs, creo que es que nos da las rutas donde él busca, básicamente estas son las rutas que tiene establecidas y veréis que arriba hay una ruta install, abajo una ruta programs, aquí hay una ruta libraries, ¿vale? Esto es donde él va a buscar, básicamente. Tampoco nos preocupa en exceso, eso lo podéis consultar si en algún momento queréis saber dónde él está buscando las librerías, porque si en algún momento queréis saber si una librería está o no está, qué nombre tiene, podéis ir a mirar a las rutas a ver qué nombre tiene de verdad la librería, por si lo estáis poniendo mal en algún momento. Pero ahora mismo, vuelvo a lo que yo estaba haciendo, que es compilar, y yo lo que quiero es que cuando compile, esto no me salga, sino que él encuentre el punto ¿Cómo le puedo decir en esta línea de compilación? Oye, busca también en el directorio actual. Guión y mayúscula. Guión y mayúscula. ¿Así solo? Punto solo, porque el punto es la, el director actual, ¿no? Bien, menos I mayúscula, esto es un modificador para decirle al compilador nuevas rutas de include. Es, añade a tus rutas de búsqueda de includes lo que te ponga a continuación. Y puedo ponerlo múltiples veces. Puedo poner menos I una ruta, menos I otra ruta, menos I otra ruta, y puedo añadir rutas. Pero en particular, si yo tengo todos mis ficheros de cabecera debajo de una ruta ordenados yo puedo incluir la parte principal de la ruta es decir la raíz de esa ruta en el include y a partir de ahí yo puedo utilizar siempre llaves y la ruta relativa desde el inicio de mi, mi estado de cabecera donde tengo todas las cabeceras siempre como ruta principal de mis cabeceras y así las mueva o no no van a hacer que cambien los includes que tienen dentro a su vez de acuerdo entonces si pongo esto ahora mm. Ya no se queja. Es decir, que ha reconocido la ruta actual, ha reconocido el CI pero da otro problema. Qué extraño, ¿no? ¿De qué se está quejando? ¿Alguien que me traduzca este error? No hay un main. Está buscando un punto de entrada. Claro, es que hemos compilado CI y ahí no hay un main. De hecho, es más, en nuestra aplicación, esta que estamos aquí, sugerentemente hay una cosa llamada main, que probablemente tenga un main. Pero si esto tiene un main, los demás no van a tenerlo, porque no vamos a tener un main por cada fichero. Solo habrá uno. Y yo sigo diciendo que los ficheros se tienen que compilar por separado, pero claro, si se queja de que no hay main, ¿cómo los compilo por separado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien que me lo explique. ¿Por qué cuando pongo esto sale eso y quién da ese error? El error lo da el linker. Si el error lo da el linker, ¿qué significa? Sí, que no encuentra el main es lo que habíamos dicho antes. Pero hay una cosa más que significa, si este error lo ha dado el linker, ¿significa qué? ¿Sí? está intentando linkar, y si está intentando linkar, que ha compilado, correcto, si está intentando linkar es porque ha compilado, lo cual quiere decir que el fichero hemos conseguido compilarlo, pero está intentando linkar, y quién narices le ha dicho que linke, nosotros solo queríamos que compilase, porque está intentando linkar, g++ también linka, correcto, de hecho, ese es el motivo por el cual si le hubiéramos puesto todos los ficheros en una tirada, él los hubiera compilado y los hubiera enlazado también. Pero yo solo quiero que compile. ¿Qué puedo hacer? No, CC solo es un alias. ¿Qué estás, mirando en internet? No, no, no, no. El otro, el otro ya me lo sabía. Porque ya has hecho el makefile. Hay un modificador que es C, que lo que sirve es para decirle compila solo, no linkes. Y ahora, efectivamente, veréis que ya tenemos un C-identifiable.o. ¿Vale? Ese C-identifiable.o veréis que ocupa 696 bytes. Eso es lo que se han convertido en nuestros 67 bytes de código fuente. Y de hecho, tendríamos otras utilidades que lo veremos otro día, de cómo coger ese binario, abrirlo y ver el código máquina igual que hemos hecho en Amstrad. Esas cosas las podemos hacer igual. Bien, ya hemos compilado uno. Bien, pues ahora ¿qué hacemos? Compilamos los demás. Solo que el -o sea identifiable.o no me hace falta porque por defecto, es lo que va a hacer. Cuando le dé uno. Así es que yo lo que puedo hacer es coger y hacer ELEM, por ejemplo, cpp, le digo que compile con menos c y ya veréis que ya hay un cerrankelem punto El por defecto, si no le decimos dónde queremos o cómo queremos que se llame el fichero de salida, él coge y llama al fichero de salida o cada vez que le pedimos que compile solo. ¿De acuerdo? Esto, si sabemos más, podemos hacer algo así... Uy. Uy. Uy. que simplemente hacer que la variable a tome todos los valores que son asterisco cpp y que haga un g++-c menos de ese valor con el menos i. Después de dos horas, termina y compila, sobre todo si tenéis un portátil tan rápido como el mío. Y ahora veréis que tenemos un montón de ficheros.o. Ya hemos compilado uno a uno todos los ficheros, pero aún no tenemos un fichero general. ¿Cómo linco ahora todos mis ficheros? ¿Cómo los linco? Quiero enlazarlos. Tengo todo compilado, solo hay que enlazarlo y generar un único binario en el que todas las dependencias de esos puntos se resuelvan. ¿Cómo lo hago? ¿Hay algún modificador? ¿Hay algún modificador? Con lo que hemos visto hasta ahora es suficiente. ¿Sí? Sí, eso es lo que quiero. ¿Pero cómo? ¿Con otro for? Mm, Nada. Con g más, sí. ¿Cómo lo hago? Menos o. ¿Cómo lo llamo? Muy bien. Asterisco punto o para abreviar, ¿no? Podría ponerlos a mano, pero si abrevio con asterisco.o, mejor, ¿no? Bien, vamos a probar. Hemos obtenido una respuesta aparentemente dolorosa. De repente aparecen definiciones múltiples de CIdentifiable.globalID que primero se definieron aquí. Aquí aparece en la función no sé cuántos referencia a sf2.text, 2.text sin definir. ¿Qué es esto? Ah, vale, esto lo reconocéis, ¿no? Esto es sfml. ¿Y por qué hay una referencia a una función de sfml sin definir? No, no ha intentado compilar. Este error, este error si os fijáis, este error de aquí lo da el linker. Cuando veáis esto de aquí, esto es una referencia a el ámbito.text, que es un espacio... Vosotros os acordáis en Amstrad cuando teníamos code y data, ¿vale? que es lo que utilizábamos como áreas para definir distintas áreas en las que meter cosas del ensamblador, que las generábamos en distintas áreas. Esto es un área.text, pero es un área en el ensamblador que estamos generando aquí. Y esto es un desplazamiento, es decir, en la posición donde empieza el área punto .text más 3b, es una posición, literal, ahí hay una referencia, y eso es uno de los punto .o, que tiene una referencia, que debería de el linker sustituir por la dirección donde eso está, pero no sabe dónde eso está porque está sin definir. Es decir, yo tengo que poner en esa posición de memoria una referencia a esta función, una llamada, pero no sé dónde está esta función, con lo cual no puedo ponerla. ¿Por qué no sabe dónde está esa función? Mm, es, ah, es correcto, pero impreciso. Bien, los headers, los headers, por si hacemos un poco de memoria, los .h son ficheros que se incluyen en el momento de la compilación, no en el enlazado, y que lo único que son, si os acordáis, es que cuando tú pones include en cualquier sitio, él coge un fichero, lo copia y lo pega. De modo que, si un fichero de header no estuviera, el error lo daría durante la compilación, no en el enlazado. En este caso, lo que nos falta es el código de la librería. Estamos cogiendo el código de nuestro programa, lo estamos metiendo todo junto... Y en unas partes de nuestro programa tienen que llamar a funciones de SFML, pero esas funciones no están definidas en nuestro programa en nuestro código. Es un código fuera del nuestro. Ese código de fuera del nuestro hay dos formas de enlazarlo. Una es dinámica y otra es estática. Esas las veremos más en profundidad en otra clase. Pero para resumir... Estático significa que cogeríamos, igual que estamos cogiendo los puntos y juntándolos en un único binario todo consecutivo, juntaríamos también el código de SFML en ese mismo binario, todo formaría parte de un mismo binario, y entonces aquí, en una parte de nuestro binario, estarían estas funciones y los saltos a esas funciones se pondrían directamente a esa posición. Cuando enlazamos binarios que son dinámicos, lo que significa es que se van a cargar aparte de nuestro programa en otra posición de memoria. Y la forma de enlazar es distinta, pero básicamente enlazar consiste en que se pueda resolver cuál es la posición de memoria a la que hay que saltar en un momento dado. Solo que esto estará en otra zona de memoria porque se cargará aparte de nuestro programa. Cuando nuestro programa necesite una librería, en el momento en que lo cargamos, esa librería si está ya en memoria, está ya, y si no, se carga, y en ese momento se pone a dónde se va a saltar. Eso es el enlazado dinámico. Pero claro, aquí lo que le falla es que no lo tenemos ni dinámico ni estático. Estamos llamando una función y él no sabe quién es. Para poder saber quién es, necesita el código de esa función, bien sea en dinámico, bien sean estático. El código. ¿Vale? ¿Cómo le damos el código de las funciones de SFML al compilador de C++ y le digo, oye, además de coger estos punto .o de aquí, coge también el código de SFML, este, este y este, y lo metes. ¿Cómo se lo doy? ¿Eres el único que ha hecho maquefiles? Tiene pinta, ¿no? El modificador menos L, minúscula, ojo, menos L minúscula, lo que significa es que le digo a G++, oye, añade al linkado este fichero y lo que estamos añadiendo es ficheros ojo esto es una de las cosas que os ha fallado siempre en, el, en la comprensión de qué pasa cuando enlazo librerías enlazar librerías no es más que por un lado el tener las cabeceras que sirven para compilar para que el compilador sepa que existen las funciones y compile y por otro lado el enlazador tiene que enlazar el código de esas funciones son las dos cosas que hay por separado la definición en c y el código real, el código máquina, que está en un fichero guardado, ya precompilado. La, el enlazamiento de ese código máquina, es coger un fichero igual que los .o y meterlo ahí, se hace diciéndoselo al compilador, menos "-l", y este fichero. De modo que cuando ponemos esto, que además lo reconoceréis, cuando yo pongo esto, el fichero, le estoy diciendo, este fichero, pero menos "-l", tiene... Un... Tiene una gracia en Linux. Cuando yo hago esto, él no va a coger un fichero llamado SfmlGraphics. Él va a coger un fichero llamado libSfmlGraphics.so. Los .so en Linux son las librerías de enlace dinámico. Igual que en Linux los DLLs. En Linux, en Windows, los DLLs son las librerías de enlace dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, él va a coger ese fichero y lo va a coger ¿de dónde? Esa es la pregunta. ¿Eh? No me hace falta. No me hace falta, voy a poner esto, ¿vale? De momento, solo con poner eso, ya me he comido la mayoría de los warnings, pero la gracia es que, como hemos visto antes, con el print search deers, ahí hay un directorio, libraries, que son todos estos directorios de aquí, y que veréis que en general parten de usrlib. Hay dos sitios en Linux donde se guardan, en general, los ficheros de librería con su código binario, barra lib y barra usrlib. Y dentro de usrlib hay algunos que están en gc 6 686, en lo que sea, barra no sé cuántos, barra no sé quintos... De hecho, en particular, si utilizamos find, por ejemplo, en barra usr barra lib, y hago un grep, con SFML veréis que me dice dónde están esos ficheros. Aquí tengo los ficheros .so de libsfml-audio, libsfml-graphics, libsfml-window, network. Esos ficheros son los que está cogiendo G GCC en este caso G++, y los está añadiendo a la compilación. Así que no hay nada mágico en todo esto de añadir librerías, sino escoger simplemente ficheros que son código intermedio, igual que los .o, los o .so son código intermedio, que se pone y se enlaza, para que al final todo sea código máquina en memoria que se salta de un sitio a otro, igual que en Amstrad. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda respecto a esto? Dime. Para la librería estática lo veremos el próximo día cuando veamos la diferencia entre estáticas y dinámicas porque no es del todo trivial entender la diferencia. vale. Hay, hay diferencias como que a la hora de compilar una librería tú tienes que decirle al compilador que la compile para ser dinámica o que la compile para ser estática porque el objeto con el código binario que genera es distinto. De hecho, eh, las dinámicas se tienen que generar con una cosa que se llama PIO, que es Position Independent Code, PIC. Position Independent Code, que es código independiente de la posición para que lo puedas cargar en cualquier posición de memoria y luego enlazar. Entonces esos son detalles que podremos ver el próximo día, pero vamos, la gracia es, si la librería es dinámica, tú no la puedes enlazar de forma estática. Porque es dinámica y está hecha con código independiente de posición. Entonces tú tienes que tener la librería compilada de forma estática para poder enlazarla de forma estática y juntarla en tu binario. Si no la tienes en estática, tendrías que cogerte el fuente y compilar la librería de forma estática. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a añadir las demás de SFML, como SFML Window. Y seguramente me falta, como pone ahí abajo, SFML System. Y seguimos teniendo un pequeño problema. Definiciones múltiples de C-Identifiable M Global ID. ¿Esto por qué puede ser? Por, por, el backup. Mm, por el backup. Muy bien. El backup lo he creado antes, por si nos lo cargábamos, pero casualmente es otro C-Identifiable. ¿Y qué pasa? Que lo hemos compilado dos veces, tenemos 2.0, estamos metiendo los 2.0 en nuestro binario final, y en el binario final hay dos veces algo que tiene definido backup. Así es que backup, lo elimino, ya no está, ahora compilo, y ahora sí, hemos conseguido compilar. Ya tenemos un ejecutable. Todo este proceso hay que saber hacerlo. Si no sabemos hacer este proceso, estamos a merced de lo que estemos usando, del software que sea. Es más, no solo estamos a merced del software que sea, como os acabo de decir, en algún proyecto podéis tener, por ejemplo, la inquietud de lo que estaba comentando vuestro compañero, es quiero que mi ejecutable final sea estático y no tenga dependencias de librerías dinámicas. Porque las dependencias de librerías dinámicas hacen que si la librería dinámica no está en el sistema o si la librería dinámica no funciona bien en el sistema, está corrupta lo que sea, mi juego no va. A día de hoy, de hecho, las librerías dinámicas tienen menos sentido del que tenían cuando fueron creadas. Porque cuando fueron creadas, habían muchas limitaciones de memoria y, por tanto, cargar dos o tres veces una librería era un dolor para la memoria. A día de hoy, las librerías ocupan, salvo que sean muy grandes, una proporción pequeña y muchas veces es más razonable tenerlas en estático que tenerlas en dinámico. Es raro que sea más razonable. Yo quiero tenerlo en estático, pero la librería que sea, viene compilada en dinámico y yo quiero que mi librería esté en estático, pues tengo que recompilarla y a veces lo, el código fuente nos vendrá en formas en las que intentamos compilar con lo que nos den y no funciona. Si no sabemos hacer esto a mano nosotros mismos, no podemos reconstruir un proceso de compilación, nos puede pasar muchas veces, coger una librería y decir, bueno, esto viene para Visual Studio, no sé qué. Y entonces llega uno, lo abre con Visual Studio, le da a compilar, no compila. ¿Y ahora qué? Ya somos hombres muertos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo funciona el proceso de compilación. Si sabemos cómo va el proceso de compilación, ah, vale, me han dado el proyecto de Visual Studio, pero no va, no importa. Me voy yo, ficheros uno a uno, voy a ir compilando, si sale algún error ya veré lo que hago con él. Pero soy yo quien lo compila, y una vez lo tengo compilado, lo, lo junto y a correr. Listo. ¿Por qué? Porque entiendo cómo va. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de ese estilo. De hecho, es más, sin saber cómo va esto a bajo nivel, es difícil entender un makefile. Los makefiles, o makefiles, que les decimos más cariñosamente en castellano, nuestros queridos makefiles son un reflejo de este proceso. Si no entendemos este proceso, el Makefile difícilmente vamos a entender qué narices pretende o qué está haciendo. Bueno, voy a ejecutarlo para que veáis qué era esto que hemos compilado, porque no sabemos qué es. ¿no? Lo hemos compilado, pero hemos compilado algo. Pero vais a ver lo que es. ¿Os suena? <risa> sí, ha dado un pequeño error porque el... en assets es donde están las fuentes... Y si pongo el ejecutable aquí, entonces sí que coge las fuentes, ¿vale? ¿Os suena, no? Bien, pues lo hemos compilado, sin makefile, sin makefile, sin nada. Ahora, eso sí, repetir este proceso a mano cada vez que queremos compilar es un dolor mortal, ¿vale? Por eso es por lo que existen los gestores de proyectos, los IDEs, los makefiles, todo esto, porque esto... Tenemos unos cuantos ficheros, aún, aún se puede hacer, pero cuando nuestra aplicación crezca y hayan 200, es muerte directamente. Así que yo de momento voy a eliminar los .o, para que vuelva a estar como estaba, y vamos a crear un makefile aquí dentro, vale, sin rompernos mucho la cabeza... Y ahora lo que tenemos es que entender qué hace Makefile por nosotros en este proceso. Primera cosa importante. Si yo compilo un fichero, por ejemplo, nuestro amigo Identifiable que hemos visto antes, lo pongo así y le pongo el menos "-c". Si yo hago esto, ahora mismo tengo un punto O que es la compilación de C identifiable. Y como hemos visto, yo hago esto fichero a fichero y luego los junto. Pero no tiene ningún sentido volver a hacer eso para un fichero que no ha cambiado. Si yo en mi aplicación tengo 200 ficheros y cambio uno, lo lógico es recompilar solo ese, porque los demás no han cambiado y el punto .o que se va a generar es el mismo, aunque yo repita el proceso de compilación. Para cada uno no va a cambiar el fichero de cada uno son todos iguales menos el que he cambiado. Entonces, solo quiero recompilar uno y luego volver a linkarlos todos con el nuevo recompilado. Esto es lo que se llama compilación incremental. Que nosotros solamente recompilamos lo que cambia. Y lo demás no. Y por eso también tiene mucho sentido dividir en muchos ficheros y que los ficheros no sean muy grandes. Porque si tenemos 200 ficheros de tres líneas y uno de ellos de tres millones de líneas, y cambio el de 3 millones de líneas, da igual que no compile los demás de tres líneas. Es decir, estoy recompilando uno que ya de por sí es el 99% del tiempo de compilación. Entonces es mejor que lo tenga separado y que no ocupen mucho. De cara a la compilación, claro. Bien, entonces Makefile es la primera. Esto de aquí lo puedo cerrar. Es la primera utilidad que está pensada para que nosotros le digamos. Oye, este punto .o se genera a partir de este CPP y de este otro. Este punto .o se genera a partir de este otro. Y por ejemplo, no solo los .o, sino Makefile no está pensado solo para compilar. Imaginaos que nosotros, a partir de un PNG, como hemos hecho en CPC Telera, queremos convertirlo en un código fuente con el, un array de datos. Eso también es un fichero original, PNG, y un fichero destino. Eso es lo que hace un makefile, establece una lista de dependencias entre ficheros fuente y ficheros destino, de modo que sabe que cada vez que un fuente cambie hay que volver a generar el destino. Y nosotros creamos esa lista de dependencias y él luego después la ejecuta. Cada vez que vea que un fuente cambia, vuelve a generar el destino y entonces a partir de ahí, como eso es un árbol de dependencias, va tirando y va volviendo a generar la aplicación. De hecho, esto se hace de la siguiente manera, la forma más básica es decirle, cIdentifiable.o depende de identifiable.cpp. Esto es lo que es la estructura de un makefile. Este es el fichero que hay que generar y lo que se pone a continuación son los ficheros de los que ese depende. De modo que, cada vez que uno de estos cambie, él va a saber que tiene que volver a generar ese de ahí. Y lo que se pone debajo, aquí, siempre con un tabulador delante, es los comandos que hay que ejecutar para convertir el que está en la derecha en el que está a la izquierda. Así es que, aquí pondríamos g++-c, identifiable, cpp, menos i, punto. ¿Sí? Si yo pongo esto, solo con eso, y pongo make, fijaos lo que sale. Cidentifiable.o está actualizado. ¿Por qué? Porque ya está generado y sabe además que el punto cpp del que depende no ha cambiado desde que se generó el punto o. Si yo ahora abro el Cidentifiable.cpp y lo cambio, simplemente voy a añadir un intro para guardarlo ha cambiado con lo cual cuando pongo make se vuelve a compilar y si vuelvo a poner make ahora me dirá que no que ya está actualizado eso es lo que hace un makefile fuentes destino y él es el que dice si el fuente cambia vuelvo a generar el destino con los comandos que me den de acuerdo bien esto puedo extenderlo y hacerlo para otros ¿Vale? En la forma más básica, por ejemplo, con cwindow, y si ahora pongo make, me dice que cidentifiable.o está actualizado. ¿Por qué me dice esto? Ya, pero tengo dos objetivos, ¿verdad? Esto por cierto se le llaman objetivos Tengo que convertirse a el punto y Segundo.org. ¿Por qué eh, no hace el primero y porque me dice que ya está y el segundo no lo intenta? Porque hace automáticamente cuando... No No ¿Por qué puede ser? no es más sencillo que eso no, no ha fallado de hecho solamente me ha dicho, oye este ya está generado no es un fallo, como tal es más sencillo que todo eso solo hace el primero ni más ni menos que eso ¿Por qué? Porque él coge y lee la lista de reglas reglaje aquí la primera la hace. He terminado. Se acabó. Como os había dicho antes, esto tiene que tener estructura de árbol. Si no tiene estructura de árbol, no vamos a ningún sitio. Y esto no tiene estructura de árbol. esto son dos cosas separadas. No tienen nada que ver. Él viene y coge el primero. Entonces me falta esa estructura de árbol. Tengo que tener un objetivo que dependa de estos dos. De modo que si yo tengo un objetivo que dependa de estos dos, él tendrá que decir, vale, para generar este objetivo tengo que tener este o y este o, y como no están, pruebo con el primero y luego con el segundo. ¿vale? De modo que yo podría tener un objetivo llamado ejecutable, por ejemplo, y decir que depend depende de cIdentifiable.o y cWindow.o. Esto ya me está diciendo, para generar ejecutable... Tengo que tener estos dos, y él ya dirá, bueno, pues voy a ver si están, y si no están, sé que los puedo generar de esta forma, cada uno de ellos, y ya tengo esa estructura de árbol, de uno se genera a partir de otros dos, y esos dos se generan a partir de otros, ¿de acuerdo? Voy a probarlo, como veis, ya está compilando window y termina, termina... Y no hay ejecutable, ¿por qué? Porque le hemos dicho que ejecutable depende de estos dos, pero no le hemos dicho cómo hacerlo. Él ha dicho, bueno, pues este es el primero, yo tengo que conseguir ese, para eso necesito este y este. El primero ya estaba generado, por eso no lo ha vuelto a compilar. Ha compilado el segundo, y como no hay más nada que hacer, pues ya he terminado. Tenía esos dos y listo. Si vuelvo a poner make, veréis que lo que me dice es un mensaje que habréis visto más de una vez. No se hace nada para ejecutable. ¿Por qué? Porque las dos cosas que hay que hacer para ejecutable ya están hechas. No hay que repetirlas. No tengo por qué volver a compilar cosas que ya están compiladas. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya tenemos esto, yo podría continuar añadiendo todos mis punto .o uno a uno y cuando ya los tuviera todos, hacer que dependa mi ejecutable de todos ellos y se acabó. Tan sencillo como eso. Ya tengo el makefile preparado y cada vez que yo creo un nuevo... Eh, cpp, solo tengo que añadirlo pero claro, esto no termina de ser práctico si no hacemos algo que esto evolucione un poquito y que sea un poco más genérico esto nos va a tener añadiendo líneas, una a una en la que vamos a ir eh, diciendo, oye, pues tengo que meter un nuevo objeto pues tengo que volver a poner otra línea tengo que volver a poner otro, se podría hacer así no hay problema, se podría hacer pero, esto es mejorable Mejorable, por ejemplo, es que yo podría decir, de estas dos puedo deducir que siempre que quiera generar un punto o, lo voy a hacer a partir de su punto cpp, en esta estructura de aplicación. Eso se puede hacer. Se puede hacer así. Esto es cualquier cosa, punto o, depende de cualquier cosa, punto cpp. Y esa cualquier cosa es la misma en los dos lados. Vale, Y ahora lo que tengo que decir es gcc, o sea g++, menos c, pero hay que compilar cualquier cosa .cpp, para eso necesito saber que existen una serie de variables especiales que se suelen llamar macros en los eh, Makefiles, pero vamos, una de ellas es esta, y eso significa todos los objetos que hay a la derecha del dos puntos todas las dependencias del actual objeto que estoy generando. De hecho, yo podría añadir, por si acaso un punto o dependía de varios, pero eso lo veremos después, podría añadirle el menos o y hacer esto. Esta variable, la variable pelemán, ah, no, la variable arroba, la conocemos como pelemán, ¿no? Estáis durmiendo todos, eso ya lo sabía yo. Nuestra variable arroba lo que significa es lo que ponga aquí, ¿vale? Igual que esta es todos los que hay aquí, que puede haber más de uno, esto significa lo que ponga aquí. De modo que mi salida es el objeto y mi entrada son los ficheros que tengo como dependencia. Y le tengo que añadir un menos "-i", punto. Eso ya va a hacer que estas reglas de aquí... Y, y se me va. Estas reglas de aquí ya no me hagan falta, porque las he generalizado para cualquier .o, ¿de acuerdo? Vamos a ver si esto funciona. Voy a quitar los .o y voy a poner make. Y si os fijáis, ya me compila los dos, porque él cuando dice... Esto depende de cIdentifiable.o. Voy a buscar una regla para generar cIdentifiable.o y en cuenta, lo que sea punto o, vale, pues lo que sea punto o se genera con lo que sea cpp, cIdentifiable, cIdentifiable. Sustituye y genera. Ya está. Ya tengo una regla que me va a generar todos los .o a partir de sus .cpp, asumiendo que cada punto .o se genera solo a partir de su punto .cpp. Eso, a veces, no tiene por qué ser así, pero en este caso sí. Y ahora me faltará decirle que aquí dependo de más puntos. pero esto no lo voy a hacer ahí porque se me va a hacer muy largo. Dime. Sí, puedo omitirlo. Lo he puesto a propósito porque vierais cómo es, pero sí lo podría omitir. Quito el menos o dólar eh, dólar arroba o dólar pelemán, como queráis, vale. Lo podría quitar y no hay ningún problema. Bien, yo ahora lo que necesito es hacer que ejecutable dependa de todos los .o, y él ya va a generarlos a mano, pero en vez de poner esto aquí, yo lo que voy a hacer es crear una variable, y la voy a llamar objects, por ejemplo, ¿no? y esto lo pongo aquí, Y ahora mismo lo que estoy haciendo es arriba le digo objects, ¿vale eso? Y abajo simplemente se sustituye lo que vale, que queda más coqueto, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué puedo hacer? Coger de aquí los punto O uno a uno. Si cojo los punto O uno a uno, punto lm.o c widget contestant Punto .o, y me faltará C ranking punto .o, no sé si me falta algo, creo que está todo, ¿vale? Ya los tengo todos y solo me faltará decirle cómo genero ejecutable, que es el comando que va aquí, ¿cómo genero ejecutable? ¿Cómo he generado antes mi ejecutable? Por favor, ¿cómo? El comando. Bueno, pues ve acordándote poco a poco. O ir acordándoos, ¿qué pongo? G++. o no. Yo no, ¿qué? ¿Sí? ¿Se os ocurre otra forma de poner ese ejecutable? dólar arroba, vale, así si lo cambio aquí arriba se cambiará automáticamente abajo, más, menos L, puedo ponerlo, ya no hay problema, pero lo normal sería antes para decir lo que voy a generar darle aquello con lo que lo va a generar, asterisco punto sí, pero no, porque ahora mismo aquí tengo una regla que dice que este ejecutable depende de estos objects de aquí, circunflejo. Hay dos cosas que podríamos hacer aquí. Una es poner dólar circunflejo, que es coger todos los objetos que hay a la derecha del dos puntos directamente, que son las cosas de las que depende nuestro ejecutable, igual que hemos hecho aquí abajo, ¿vale? Porque generamos este ejecutable, que es el menos o, a partir de todo esto, que son todos los objetos que él necesita linkar, que es lo que hemos puesto antes, los o a mano. Hemos puesto asterisco.o, esos son todos los o. Esto es dólar circunflejo, que cogerá todo lo que hay a de derecha, que es esto de aquí arriba. También podríamos haber hecho esto, directamente. No hay problema en hacer esto si lo vemos más claro. Lo único, si esto de aquí arriba cambia, aquí abajo también habría que cambiarlo. Lo vamos a poner así. ¿Qué más me falta? Menos L... No. Correcto. ¿Vale? Es el comando con el que tiene que generar ejecutable. Así que yo ahora, si pongo make, esto debería de ir ejecutando los comandos uno a uno porque él se va a encontrar como primer objetivo este. Y va a decir que para generar ejecutable necesito tener todos estos objetos de aquí, que es eso de ahí irá primero sea identifiable. No lo tengo. ¿Cómo lo genero? Pues como es un punto .o a partir de su mismo punto .cpp ejecutando este comando. Cuando ya lo he generado, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, eso es un árbol en el que el primero depende de todos los demás y cada uno a su vez depende de su fuente. ¿De acuerdo? ¿Eso lo veis claro? Make. Si os fijáis, el orden en que los coge... No es el esperado. Pero como veis, ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Es todos los .o los genera, y cuando ya genera los .o, lo que hace es generar ejecutable a partir de todos los .o y de las librerías. ¿Vale? Este es el proceso de compilación, y esto es el que tenéis que vosotros que entender. Por eso, una de las cosas que os había dicho es, no quiero que utilicéis ides. No en el sentido de toda la vida, de que el IDE os genere el proyecto, sino que quiero que hagáis todos vuestro makefile y que vayáis haciendo evolucionar vuestro makefile. Iremos viendo un poco más sobre makefiles para hacerlo más genéricos y que sean más cómodos, como por ejemplo el de CPC telera, que habéis visto que no lo habéis tenido ni que tocar. Solamente llegabais, poníais vuestros ficheros y él solo los cogía, los compilaba, os generaba un obj, todo lo hacía el makefile él solito. Eso lo podéis hacer igual creando vosotros vuestro makefile, ¿vale? Vamos a ir aprendiendo cómo se crean los makefiles para que sepáis cómo hacer eso y cómo funciona y que no tengáis que depender de un IDE, pero sobre todo para que, igual que hemos hecho hasta ahora, conozcamos los detalles del proceso de compilación para ser nosotros quienes lo modifiquemos a nuestro gusto cuando lo necesitemos y para que no tengamos el típico problema de no sé por qué el IDE no me coge la librería no sé qué. Porque si yo entiendo en qué consiste linkar una librería, ya me voy a mirar qué es lo que está pasando de por qué no se linka, Si es que el fichero no es de mi arquitectura, si es que no está en la ruta, si es que no he puesto lo que tengo que poner... Todo ese tipo de cosas las tiene que ver uno. Al final, todos los IDEs, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, todos los IDEs hacen esto por debajo. Todos. El proceso de compilación es este. Y da igual si utilizáis... Visual Studio, si utilizáis NetBeams, Eclipse, lo que queráis, esto es lo que pasa por debajo, con todos ellos. De modo que cuando esto lo entendáis y lo hayáis manejado y volváis a un IDE, el que sea, si os pregunta la librería no sé qué, el no sé cuánto, ya sabéis lo que está pidiendo, para qué parte de la línea de compilación y de hecho es más, si algo falla, todos los IDEs os permiten ver esta salida, la salida de la compilación de modo que vosotros podéis analizar el punto en el que falla, qué falta o a qué se debe. Vamos a hacer solo un par de detallitos más y la semana que viene haremos más. Primer detalle, yo tengo ahí un montón de ficheros .o y esto significa que si yo creo un nuevo fichero voy a tener que añadirlo aquí porque si no lo añado aquí no lo va a compilar, no lo considerará una dependencia y por tanto no lo compilará y por tanto no lo va a añadir a mi proyecto. Yo querría poner aquí algo como esto, voy a ponerlo comentado, yo querría hacer esto, que sería muy guay, ¿no? pero esto lamentablemente ni tiene sentido ni funciona. Así a priori. Primero, no tiene sentido porque los .o, cuando yo voy a compilar, no existen. Los tengo que generar. Y si no existen, no puedo decirle, coge todos los .o de un directorio, porque no están directamente. Y segunda, porque poner asterisco.o en un makefile no significa lo mismo que en el sistema. Así, directamente, sino que él lo va a coger tal cual, como asterisco.o. Y listo. Sí que hay una cosa que existe antes de que yo genere los .o y son los .cpp a partir de los cuales yo los genero, entonces yo puedo tener algo como esto pero me vuelve a fallar lo mismo, lo de asterisco.cpp por sí solo no va, hay una serie de funciones ya llamémosle entre comillas que tienen los makefiles y que podemos utilizar, una de ellas es esta Wildcard. Wildcard es como se llaman al asterisco y a, la, y a la interrogación cuando los utilizas en el sistema. Son cartas libres, básicamente. O lo que es lo mismo, sustitutores. Los wildcards. Si yo pongo esto, entonces sí. Los CPPs se van a generar. Y luego, otra cosa que os interesa saber es esto. Yo puedo añadir nuevos objetivos aquí y puedo crear un objetivo, por ejemplo, que se llame info sin dependencias si lo creo así sabéis que tal como está esto estructurado no lo va a llamar el makefile pero ahora veremos cómo podemos llamarlo hay otra función que es info que me permite hacer esto y que esto es como simplemente como un eco como un print sirve para coger la variable sources e imprimirla por pantalla ¿Por qué? porque así puedo ver qué es lo que ha cogido ahí arriba el makefile y así puedo hacer depuración clásica de imprimir cosas para ver si está el makefile cogiendo lo que debe o no. Pero, ¿cómo lanzo ahora el objetivo info? Make info. Así es como habéis hecho otras veces makeclean, makecleanall, maketal. ¿Por qué? Porque en vez de decirle make y coge el primero, no, make este objetivo, info. Y si pongo make info, veréis que me sale el info que le he pedido, que son justamente todos los cpp, que los ha cogido en sources, pero yo eso lo tengo que convertir en punto .o, es decir, yo tendría que conseguir que objects fuera todo lo que hay ahí arriba, pero en versión punto .o. ¿Cómo lo hago? ¿Tú lo has visto o no? Sí, sí, sí. ¿Sí lo has visto. Pad no, Subs, Pat, la... Pat, subs la... no me gusta. No. no. Voy a usar, usar solo Subs. Y le voy a decir que sustituya cpp por punto o aquí. Esto es otra función que coge y sustituye todo lo que encuentre con este formato por, por esto, aquí. Y ojo, esto es algo que os ha pasado a algunos en CPC Telera al utilizar los .mk para convertir los PNGs y para convertir cosas. Los makefiles son muy puñeteros porque esto no es un lenguaje de programación convencional, es un lenguaje de sustitución. Si yo pongo esto, no es lo mismo. Los espacios dentro de las macros o de las llamadas a funciones en un makefile tienen todos significado, no se eliminan. De modo que tenéis que tener cuidado con esto y no añadir espacios innecesarios. Si ahora hago esto, lo que voy a querer es ver si mi makefile me genera los objects como puntos a partir de mis .cpp. Así que pongo makeinfo y veréis que mi variable objects contiene cidentifiable.o, cranking.o, cwidgen.o.o. .o. o sea, que he hecho exactamente lo que quería. Aquí he cogido todos los ficheros cpp y a continuación lo que he dicho, vale, mis objects son los cpp cambiando cpp por .o, tal cual. Eso es lo que he hecho. De modo que ahora ya no necesito esta línea y además ya no necesito añadir en el makefile nada, cuando yo añada un nuevo punto cpp, cada vez que yo añada un cpp, él automáticamente lo va a coger con ese wildcard, lo va a convertir en punto o y va a generar todo lo que tiene que generar aquí. De modo que si yo ahora elimino los punto .o y pongo make, veréis que él solo sin haberle puesto a mano los puntos o uno a uno ya los ha cogido, porque los ha cogido a partir de los CPPs convertidos en punto o. y ya compila, y eso significa que si yo ahora añado otro punto CPP, lo que sea, él lo va a compilar también, podemos hacer la prueba. Por ejemplo, hago una función que suma, vale, la meto en mi algo.cpp y ahora pruebo a compilar. Y veréis que lo primero que hace es compilar el algo.cpp que es el único que no está compilado, los demás no, los vuelve a compilar y luego linka y me ha añadido por supuesto el algo.o, el código. No he tenido que tocar el makefile más. ¿De acuerdo? Dudas que tengáis de todo esto. Dime, en el momento en que tuviéramos que poner una estructura de carpetas, esto debería funcionar. Tal como está hecho aquí, sí. Para que funcione con carpetas tenemos que pasarnos un ratito más viendo cómo utilizar funciones de makefile, por ejemplo, para coger todas las carpetas, hacer un find para coger todos los ficheros, sustituir las partes delanteras de, de un fichero, porque si un fichero está dentro de la carpeta, carpeta 1, barra carpeta 2, barra carpeta 3, fichero.cpp, y tú lo quieres generar sin lo de delante o llevándolo a otro sitio, pues todo eso hay que verlo. Pero en principio, como habéis visto en CPC Telera, eso funciona. Es decir, todo eso se puede hacer y de hecho vosotros en principio querréis hacerlo, lo que pasa es que son poco a poco ir aprendiendo un poco de Makefile. vosotros deberíais ahora practicar a crear vuestros propios makefiles con esto, hacer el primero, ver cómo funciona, ir añadiendo alguna cosilla, y probando, ver cómo funciona y poco a poco ir entendiendo el proceso, porque ahora mismo me habéis visto crearlo a mí y ya sabéis que ver cómo hago yo es fácil, mientras que hacerlo por vosotros mismos no es lo mismo, que lleva un tiempo. Entonces deberíais aprender primero la base, que es un poco más o menos esto que os he contado, ¿vale? Esto es un poco la base. Y luego después utilizaremos cosas más complicadas de makefile para poder hacer que tengamos esa estructura, para que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos aquí, que es bastante fea, los .o, no se generen en la carpeta de los, de los fuentes, que eso es algo que CPC Telera tiene, genera un obj aparte, porque esto es horrible, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir haciéndolas, pero es poco a poco. ¿Qué quieres decir con eso? Si yo le pongo que compile un punto O. Pues es una buena pregunta. Yo imagino que sí. Vamos a probarlo. Básicamente. Make, como habéis visto, es una estructura de objetivos en árbol, si yo uno de los objetivos hoja, le pido que lo haga, hace ese y ya está, ya ha terminado, con lo cual yo le he pedido algo.o, ha hecho el matching con esto y sabe que para generar algo.o, depende del cpp, lanza el comando, se acabó, ya ha generado el punto. así que en principio, como ves, sí, yo no lo, no lo había pensado siquiera, no se me había ocurrido, pero ya ves, funciona. ¿Alguna duda? ¿Más? Bueno, el el Porque el pad es para dis, eh, sustituir patrones, no para sustituir una parte de un total por otra parte en un total completo. Lo otro sustituye patrones y hay que darle el patrón con una parte que se la tienes que dar con un wildcard, es un poco distinto. Son parecidos pero no hacen exactamente lo mismo. Si quieres, echarle un vistazo en las funciones de Makefile y ves la diferencia que está explicada. Normalmente, cuando tú pones Make, él por defecto busca un fichero llamado Makefile, en mayúscula a la primera o en minúscula, y si no lo encuentra, eh, no sé si buscaba alguno más, pero también puedes al Makefile llamarlo pepe, por ejemplo, y cuando pongas make tienes que ponerle menos "-fpp", entonces le das el fichero. Eh, los .mk que tú has visto en telera les puse extensión .mk porque es como se suele poner a los makefiles y no son makefiles aislados, sino que en el makefile que tú usas en telera están incluidos, con un include también, porque los makefiles pueden incluir otros makefiles. Entonces tú los que tienes en la carpeta de configuración de Cpc Telera están ahí y el makefile principal los incluye. De modo que tú luego cuando modificas eso son llamadas a, a macros del makefile principal y entonces eso se incluye y se usa. Por eso se llaman .mk para que te los coloree y para que identifique que son makefiles. Pero el makefile principal tú lo llamas makefile y él ya lo sabe por el nombre. Porque se le llama así por convención. Dime. Correcto, para incluir las librerías, esto de aquí. Ya está. Y así cada vez que quieras incluirlas, pero eso sí, las librerías, lo que él no va a adivinar cuáles quieres linkar, lógicamente. Cada vez que linkes una librería, tendrás que añadirla al linkado y luego pones la variable en los comandos de compilación para hacer el linking y ya está, para que esto te quede más limpio y lo tengas en un solo sitio. Pero de todas formas, lo que tú no le vas a pedir es oye, averigua qué librerías tienes que linkar y las linkas, le tendrás que decir tú, esta, esta, esta, se lo pones a mano. La forma más normal es ponerlo así, hay más formas, ¿vale? Al final puedes explotar un poco el cómo se pueden sustituir cosas aquí y tal, a tu gusto, pero eso es lo más convencional. Lo mismo que con eso, se suele hacer también con los include dirs. Con los directorios de include, se hace así, y entonces cada vez que queréis un directorio de include lo ponéis y ya está. De hecho aquí se le suele poner también por si hay algo más que compilar. Aunque ahí no hace falta ahora mismo tal como lo tenemos pero vamos. Esto es lo típico. Así lo normal es tener todos los comandos lo más genérico posibles. Y la configuración arriba. Otra de las cosas que vais a querer hacer, ahora que preguntabas eso, muchos querréis hacer compilación multiplataforma. Cuando queráis compilar multiplataforma tenéis dos opciones. O compiláis en Linux y luego os lo lleváis a Windows y compiláis en Windows, o desde el propio Linux podéis hacer compilación cruzada. Desde Linux le podéis pedir que compile y que lo que genere sea un ejecutable de Windows. Para hacer eso, tenéis en Manjaro en concreto, que es Arch, en cualquier otra haríais lo mismo, pero es más cómodo en Manjaro porque está pensada para desarrolladores, en Arch igual, instaláis el mingwg, que está en las propias librerías, y entonces en lugar de compilar con G, compiláis con MinGW G y os generará un ejecutable de Windows directamente. De modo que el mismo makefile podéis aprovecharlo para generar multiplataforma creáis varios objetivos y podéis hacerlo multiplataforma, otra cosa que se suele hacer es esto, es lo que decíais antes, se hace así y el compilador se pone como una variable, al poner el compilador como una variable, si yo quiero ahora compilar para Windows, yo aquí puedo sustituir esto por sí. más o i686 más el que me interese, y ya me compila con el otro compilador directamente todo lo que haga, y así puedo generar un ejecutable para otro sistema desde Linux, directamente, no tengo que andar cambiando de, de sistema operativo para generar el ejecutable que yo quiero, sino desde mi propia máquina de desarrollo, le digo, generame el de Windows, generame el de Mac, generame el de Linux, lo generas y listo.